Y el presidente Evo Morales dijo esta jornada que esperará los resultados finales del Tribunal Supremo Electoral y también va a respetar los mismos. De hecho, aclara que al momento existe una diferencia de más de 600 mil votos del primero al segundo, o sea, frente a Comunidad Ciudadana. Es algo que ha destacado en la conferencia que ha realizado esta jornada. Vamos a defender la democracia, vamos a defender los eh, resultados. Así, falta como 120 mil votos. Si bajaríamos si bajaríamos y no ganaríamos, con menos, no ganaríamos con menos del 10%, vamos a respetarlas. Con estas declaraciones, el presidente Evo Morales ratificó la victoria del movimiento al socialismo en las elecciones generales registradas el pasado 20 de octubre. De momento existe una diferencia de cerca de 600 mil votos sobre comunidad ciudadana. Si el resultado final dice que vayan en segunda vuelta, vamos a ir.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 Actualmente el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral está al 98.42%. Entonces, pues en este momento ganamos con más, cerca con 600.000 votos. Perdiendo con 43.000 votos, no hemos quemado eh, tribunales electorales, no hemos, no, hemos, no hemos perjudicado el cómputo en los departamentos, hemos respetado, hicimos ninguna movilización, solo hemos perdido con 42.242 votos. De acuerdo con el último reporte del Tribunal Supremo Electoral, el MAS obtuvo el 46.83%. Comunidad Ciudadana alcanzó el 36.7%, logrando una diferencia de más del 10%. El día domingo la noche yo les decía, esperemos el voto final, te cuento el cómputo oficial final. Y momentáneamente comentaba algunas experiencias del 2002...